La Universidad Pedagógica Nacional invita a la comunidad universitaria a la presentación del libro La Convivencia Universitaria entre el Peso y la Levedad. El evento contará con la participación de Jaime Araujo, Mario Quesada y Piedad Ortega. La Convivencia Universitaria entre el Peso y la Levedad, este miércoles 19 de abril a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía.